Bien. Vale, muchas gracias eh, a todos los que estáis asistiendo y estáis pasando este ratito con nosotros. Os animo. He visto que mucha gente se ha ido presentando en el chat. Cualquier duda que tengáis eh, la podéis ir planteando por el chat e intentamos dejar luego un huequito para, para contestar todo esto. Eh, me gustaría enseñaros la plataforma un poco más de forma práctica, a ver si no corro demasiado eh, y la podemos ver bastante en detalle. Bueno. Eh, como nos ha comentado antes, Robert, nosotros utilizamos una plataforma para inicialmente diagnosticar. Eh, no entendemos que formar a todos los alumnos por igual no sirve, tenemos que formarles en base a algo. No, no podemos formarles eh, en base a una cosa que quizá no estén utilizando o no sea necesaria para ellos. Tenemos que intentar personalizar el aprendizaje. Por eso partimos de un diagnóstico en el que analizamos... Por medio de videojuegos, dos cosas. Tenemos dos videojuegos. Un videojuego que llamamos de mapa digital. Con ese videojuego, lo que tratamos de averiguar es eh, cómo utilizan ellos la tecnología, cómo se relacionan con ella, en qué momento la utilizan, a qué personas siguen, a qué, qué videojuegos juegan. Eh, todo ese, su entorno digital, ¿no? ese mapa digital. Y por otro lado, lo que llamamos el mapa de relaciones, el videojuego de relaciones, cómo se relacionan entre ellos, eh, cuál es su situación cuando van al aula, si tienen algún tipo de problema en el aula, en el colegio o incluso fuera del aula. Y con esos dos eh, inputs que recibimos de esos dos videojuegos, del mapa digital y del mapa de relaciones, con esta aplicación eh, vemos o nos extrae directamente cuáles son los riesgos concretos que aplican a ese aula y a partir de ahí la... La plataforma con, por medio de inteligencia artificial nos genera la unidad didáctica que después llevamos, como ha comentado Robert también antes, al profesorado, al alumnado y a las familias. Eh, ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues, la plataforma, como veis un poco por aquí, cada colegio tiene su dashboard, su panel de administración, eh, en el que tiene sus diferentes aulas creadas. Cada una de sus aulas, en cada una de las aulas, eh, puede hacer una serie de evaluaciones o pruebas, lanzar esos juegos. Eh, nosotros siempre recomendamos cuando vamos a los colegios, hacer una evaluación en aulas que llamamos pre móvil, que suele ser quinto, sexto de primaria, ocho, 9, 10 años. Y otra evaluación en aulas post móvil, cuando ya tienen un dispositivo móvil propio, que generalmente suele ser primero de secundaria, segundo de secundaria. Eh, sabemos, como ha dicho Robert también antes, que el dispositivo móvil lo cambia todo. Por eso queremos ver cómo están en estos dos entornos y poder hacer algún tipo de comparación entre ellos. Eh, por tanto, creamos esas clases, venimos a la plataforma y iniciamos los juegos. Voy a enseñaros primero el juego del mapa digital para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? El mapa digital o el juego del mapa digital intenta averiguar, como os he dicho antes, cómo utilizan ellos la tecnología y hacemos un videojuego en el que vamos lanzando una serie de preguntas. Esas preguntas intentan todas extraer eh, información sobre riesgos que pueden aplicar. Estas preguntas, que ahora veremos algunas de ellas, eh, nosotros las tenemos creadas. Muchas las han creado expertos de diferentes universidades eh, que nos, y, además, nos permiten poder esas preguntas en todo momento actualizarlas. Si aparece un riesgo nuevo que tenemos en internet que queremos evaluar, eh, creamos ese riesgo, podemos añadir las preguntas que creamos necesarias y, a partir de ahí, lanzar el videojuego. El videojuego, cuando se crea una evaluación, coge siempre las últimas preguntas que tenemos ahí definidas, con lo que siempre va a estar actualizado y con los últimos datos. Eh, cuando lanzamos este videojuego, simplemente eh, el alumno entra, creamos una prueba, digamos, para una clase en concreto. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos esta prueba para el colegio Margarita Salas en la clase quinto A y tenemos un código de prueba. El alumno entraría con ese código, simplemente. Eh, es importante, como ha comentado Robert también antes, decir que eh, nosotros, en este caso, no sabemos quién es el alumno ni nos interesa, nos interesan los datos. El alumno tiene un alias que puede ser el que ellos quieran, puede ser su nombre eh, o puede ser cualquier otro alias que ellos decidan. ¿no? Simplemente lanzamos la prueba y se le hace una serie de preguntas. Como os decía, aquí inicialmente vamos a hacer una, una serie de preguntas de contraste, genéricas. Y luego quería enseñaros también que entre cada bloque de preguntas tenemos una serie de juegos. Estos juegos nos sirven para varias cosas. Primero, para motivarles a ellos en ciertos aspectos, ¿vale? En este caso, para que veáis, es el típico juego de, de marcianitos, ¿vale? Que no tiene más que esto. Pero también nos permiten evaluar ciertas cosas. Hay diferentes videojuegos que nos permiten evaluar, por ejemplo, diferentes habilidades, diferentes soft skills que podemos ir introduciendo. Estos juegos están gamificados, obtienen una serie de puntos y esos puntos eh, al final de todo el videojuego tenemos un, un ranking. Voy a pasar de aquí, me lo voy a saltar. Seguimos con las diferentes preguntas. Como os comentaba antes. Eh, intentamos analizar diferentes riesgos. En estas primeras, pues vemos, por ejemplo, eh, si te llegan un mensaje, lo lees de manera inmediata, bueno, vemos un poquito la necesidad que tienen ellos ese, esa parte de retroalimentación, si están dependiendo de la tecnología o de que siempre eh, les contesten. ¿Cuántos amigos seguidores tienen en redes sociales? Estas preguntas también es importante decir que no solo eh, las podemos adaptar eh, cambiarlas y adaptarlas, sino que también tenemos preguntas diferentes en base a rangos de edades. Es decir, podemos adaptar unas preguntas para edades más pequeñas, cambiar los contenidos y para edades eh, mayores. También se puede eh, actualizar en idiomas, ¿vale? Bueno, diferentes preguntas que vais viendo un poco por encima. No quería... Eh, enrollarme demasiado con esto. Como veis, cada bloque de preguntas o cada ciertos bloques de preguntas, cuando nosotros decidamos, podemos lanzar un videojuego y seguimos con las diferentes preguntas. Quería llegar a estas. Hay muchas preguntas que son de contestar eh, diferentes opciones, como hemos visto, y hay otras que nos permiten introducir contenido aleatorio, contenido abierto, que ellos pueden introducir lo que quieran. Nos damos cuenta que en este tipo de, de preguntas eh, hay... Nos dejan mucha información importante los alumnos que luego el profesor, el tutor, puede verlas. Bueno, lo que os decía, diferentes preguntas para verificar eh, cómo se relacionan ellos con la tecnología, en qué momentos la utilizan. Quería llegar al final, a ver si puedo llegar. Diferentes redes sociales que utilizan, qué juegos utilizan, a qué personas siguen. Y bueno, lo que os comentaba antes de este ranking en el que vemos todos los datos de la clase, ¿de acuerdo? Aquí también, además de ver los datos míos, en este caso estoy yo, veo los del resto de la clase y si hay algún alumno que está todavía pendiente, pues no ha terminado, no se sabe muy bien cuál es el, la puntuación que ha obtenido. En este caso, eh, la prueba, si la vemos como profesor, que la tenemos aquí, podéis ver que el profesor en todo momento puede ver cuáles son, eh, los alumnos que han ido terminando, cuáles están en progreso, la puntuación. Incluso pueden ver exactamente cuáles son las respuestas de cada uno de los eh, alumnos. Por ejemplo, puedo ir aquí y veo todas las respuestas, todo lo que ha respondido cada uno de ellos. Recordar que puede que tengan el nombre o puede que sea simplemente un alias y no tenga más información. Bueno, esto por la parte del mapa digital. Cómo se relacionan, cómo utilizan la tecnología. Tenemos el otro videojuego que os comentaba, que es el videojuego de relaciones. Este videojuego, os lo voy a intentar abrir por aquí. Quería que viéramos diferentes momentos de este videojuego para que veáis el tipo de preguntas que se hacen también. Voy a entrar con diferentes alumnos para si tenemos una prueba iniciada. Con este videojuego inicialmente se le pregunta, se le pide, digamos, que el alumno cree su propio avatar que vea, eh, cree su personaje. El resto de alumnos, una vez que se conectan a la clase, ven el personaje que han creado los demás. Y tienen preguntas como este tipo. ¿Vas a una salida, a una excursión? Eh, este es el autobús escolar. ¿Cómo eh, crees o cómo quieres poner a los diferentes alumnos, a tus diferentes compañeros, cómo los quieres sentar? ¿Vale? Con esto vamos viendo. Cómo se relacionan, eh, las relaciones de amistad, los posibles conflictos que pueda haber y al final, como vamos a ver ahora, eh, tenemos un, un sociograma ¿vale? del aula. Voy a cerrar este. Quería enseñaros alguno más, alguna prueba. También se le plantean temas de posibles conflictos. En función de las preguntas que han ido indicando anteriormente, las relaciones de amistad, a los alumnos que han marcado como sus amigos o como sus enemigos o con los que no se llevan del todo bien, pues, se les realizan una serie de, de preguntas. Tienes un, una discusión, vas hacia tu colegio, en el camino ves una discusión, estos dos alumnos, ¿qué haces? ¿Intervengo o no es asunto mío? Todo esto, lo que os decía, se va adaptando a, eh, ...los perfiles o las relaciones que han ido diciendo ellos a lo largo del juego. Y alguna opción más por aquí para que veáis también. Eh, siempre se les habla en esto, intentamos ver por un lado los conflictos que puede haber... ...y después hablamos de, eh, intentamos encontrar posibles casos de, casos de bullying. Pero quería que vierais que salvo el final del todo, que les eh, presentamos el concepto de bullying como tal... Siempre hablamos de ser molestado. No queremos hablar de bullying porque en muchas ocasiones no es. Este concepto, pues, hay que tener mucho cuidado cuando lo planteamos. Pero sí que hablamos de si a ti te molestan o conoces a alguien que te esté siendo molestado. Hablamos de estas cosas. En caso de que vayan marcando, pues, podemos poner aquí si es de esta clase y especificar. Ellos pueden especificar en todo momento de qué clase es o o el nombre incluso de esa persona. También es importante decir que en este videojuego se realizan un montón de preguntas y ellos siempre pueden decidir si contestan o no contestan. Vale, no hay ninguna pregunta obligatoria. Se le dice cuáles son tus mejores amigos. Puedes marcar tres o no marcar ninguno o marcar uno o dos. ¿vale? Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Voy a enseñaros aquí, este sería el panel de administración, digamos, de, de este videojuego que tiene el colegio o el tutor en este caso, ya que está por, por clase. Obtenemos diferentes cosas, por ejemplo, eh, tenemos un sociograma, a ver si puedo abrirlo aquí, el sociograma de ese aula en concreto. Si os fijáis, el sociograma tenemos dos ramas. El sociograma de amigos y el sociograma de alumnos rechazados. Amigos, se les pregunta varias veces cuáles son tus mejores amigos. Y, además, eh, en las diferentes pruebas como estas que hemos visto antes del autobús, las relaciones que han puesto, ¿no? los grados de amistad. Como veis aquí, eh, aparece el sociograma en todo momento. Podemos eh, jugar con él, verlo más grande. Y es muy sencillo de ver. Nos marcan en color verde los alumnos que, en principio, no tienen ningún problema. En amarillo los que pueden tener. Y en colores grises, eh, tenemos por aquí la leyenda también, son los alumnos que en principio son invisibles, es decir, que tienen pocas relaciones de amistad. Por ejemplo, el caso de esta eh, alumna de aquí, pues nadie la ha elegido como su amiga de la clase, ¿no? Entonces, está un poco suelta por ahí. Y lo mismo en la parte de rechazados. En la parte de rechazados, ellos especifican quiénes son las personas con las que no te llevas bien en clase. Como veis aquí, hay una persona con muchas flechas entrantes, es decir, ha sido elegida por muchos alumnos de la clase. Entonces, una de las primeras eh, cosas que obtenemos con este videojuego es el sociograma del aula. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos? Siguiente... Eh, cosa que obtenemos, el informe de la clase, un resumen de todas esas cosas que se han ido viendo. ¿Qué podemos ver en ese resumen? Pues podemos ver desde cómo dicen ellos que se sienten cuando van a clase, cómo, eh, cómo dicen que se sienten cuando van a clase y hay otra pregunta por ahí de cómo dicen que se sienten cuando van al colegio. Nos perfila a los alumnos en base a diferentes roles o perfiles. Eh, es bueno, importante destacar eh, los vulnerables y los invisibles, aquellos que pueden ser inicialmente no tienen ningún problema, pero en futuro pueden eh, tener algún tipo de, de problema, algún tipo de conflicto. Y también podemos encontrar posibles casos de acosados o de acosadores. Y dos datos muy importantes también que nos da es la relación intergénero de la clase, es decir... Eh, cómo se relacionan los chicos con las chicas y los conflictos que hay, si están entre chicos y chicas o no, o son cosas de grupos concretos. Y por otro lado, el nivel de cohesión de la clase, es decir, eh, si tienen un alto nivel de pertenencia a ese grupo, si la clase tiene pocos conflictos y está unida. Sabemos que si la clase está unida eh, es más fácil que, que evitemos los conflictos o cosas que puedan pasar. Y además del de sociograma y el resumen de la clase, podemos ver los resultados de cada uno de los alumnos. Y aquí algunas cosas importantes también. Ya simplemente en el listado podemos ver algunas cosas con algunos colores. Eh, por ejemplo, pues, el, las probabilidades que tiene una persona de sufrir bullying, de ser un perfil acosador o de sufrir ciberacoso. Y podemos entrar a ver el informe, que os voy a enseñar que hay dos informes. El primero de ellos es el propio de la persona, ¿vale? Con los personajes y los porcentajes estos que hemos visto, los porcentajes de sufrir bullying y los diferentes perfiles de acosador, líder, observador, o de sufrir ciberacoso. Eh, además, es importante destacar esta parte. Bueno, las relaciones, los amigos que le han marcado a él como amigo, los que él ha seleccionado, los que le han dicho que son enemigos o no amigos. Y quería enseñaros esta parte de aquí, que es una de las que creo que son más importantes. La parte de posibles casos de acoso. Eh, cuando hay algún tipo de conflicto y a ellos se les pregunta eso de, ¿estás, molest o estás siendo molestado o sabes de alguien que está siendo molestado? Eh, esa persona puede decir, a mí me están molestando, pero nosotros no nos fijamos solo en esa opinión, sino nos fijamos en lo que esa persona dice y lo que el resto de la clase dice. Es decir, si una persona dice que no le están molestando, pero de su clase, la mayoría, si están diciendo que está siendo molestado, quizá es que no quiera reconocerlo o quiera incluso evitarlo o, o que no, no decirlo claramente. Aquí podemos ver eso. En este caso, hay un caso de, de, de acoso. O supuestamente acoso activo, probable acoso. Fijaros, esta persona dice que se siente bien, pero todos estos compañeros, que los podemos ver ahí, han dicho que está siendo molestado. Y que está siendo molestado por estos tres compañeros. ¿vale? Por tanto, tenemos eh, mucha cantidad de alumnos que están diciendo que a esta persona le están molestando. Quizás sea eh, un punto a, a revisar. Es importante también comentar aquí que nosotros siempre eh, lo que hacemos con esta herramienta y con todas las herramientas es dar información. Nosotros damos la información, lo que ellos nos dicen. En muchos casos puede ser real. En otros, no, quizá no, no falso, pero no del todo cierto, ¿vale? Pero sí que es importante que después sea el centro el que ponga todos estos datos en contexto, ¿vale? Puede que sea un alumno que no tiene muchas relaciones, porque quizá es un alumno nuevo o una alumna nueva que está en el centro escolar. Eso no quiere decir que haya ahí ningún tipo de conflicto todavía, ¿vale? Utilizando esta herramienta varias veces a lo largo del curso, pues, podemos ver si realmente cómo evoluciona esto. Y el segundo de los informes eh, es el chatbot. Cuando termina este juego que hemos visto antes, eh, se les plantea el concepto de bullying. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de si te están molestando o no te están molestando y ahora te digo, eh, ¿Qué es el bullying? ¿Qué es para ti el bullying? Le va haciendo una serie de preguntas y en base a las respuestas, pues, va ajustando, ¿no? Es un robot con un chatbot. Eh, aquí, eh, una vez presentado el término de bullying, se le vuelve a preguntar si ya sabes alguna persona que pueda tener un problema de bullying o no. Y en base a eso, eh, esta persona, pues, dice, oye, mira, en este caso, pues, sí, a mí me están acosando o creo que me están acosando. Y además se les pregunta, por ejemplo, si se lo han contado a alguien o no. Esta es una de las preguntas más importantes porque en muchas ocasiones eh, aquí ellos contestan, no, en caso de que me pasara no se lo diría a nadie, entonces eh, sabemos que es un alumno que quizás si tiene algún problema no lo cuente, pero en muchas ocasiones nos dicen, oye, no me ha pasado, pero en caso de que me pasara pues se lo diría a mi profesor eh, Pedro, no sé. Es importante saber esa información porque en el caso de que haya algún problema, sabemos quién puede ser el profesor o quién puede ser la persona que pueda actuar como referente y puede mediar en este caso de que pueda haber algún tipo de, de conflicto. Y esta es toda la información que, que obtenemos con, con el mapa de relaciones, digamos. El sociograma del aula, el informe general de la clase... Y los informes propios de cada uno de los alumnos. No lo he visto por ahí, pero en todos ellos se puede eh, sacar los informes, imprimir y demás. Una cosa que se me ha olvidado comentar antes es que eh, en esta parte nosotros sí que a la hora de registrar a los alumnos podemos registrarlos. Para obtener los datos en el sociograma podemos registrarlos con nombre, apellido o simplemente sin nombre y apellido, que sea solo el centro, el que sepa alumno 1, alumno 2, alumno 3. Eh, quiénes son ellos, vale. A esta información solo puede acceder el director del colegio y el director decide si da acceso a cada uno de los tutores o no, o cómo introduce esos datos, vale. Con lo que siempre los datos para nosotros, para nuestra parte, son totalmente anónimos. Bueno, pues tenemos eh, los dos inputs, las dos eh, entradas de datos importantes, una con el videojuego del mapa digital, otra con el videojuego de relaciones. Con esto vamos a nuestra evaluación, a nuestra aplicación de nuevo. Y tenemos que esta experiencia cerrarla, digamos. Cerramos la experiencia, ya la hemos terminado. Cerramos la evaluación. Perfecto. Me dice que hay ahí algún alumno que está por ahí en medio. No me pasa nada. Forzamos la evaluación. Y luego, eh, con esto, a ver, perdón. Hemos cerrado esta prueba, vamos a nuestro motor de experiencia eh, que ejecuta la, bueno, la inteligencia artificial que hay por detrás y como veis tenemos dos opciones, o nos dan dos entradas de datos. Por un lado el informe de la clase y por otro lado la unidad didáctica. Voy a ver cada una de ellas. ¿Qué podemos ver en el informe de la clase? Primero. Eh, nosotros lo que medimos con esto es eh, el nivel de convivencia de, del aula y a su vez del centro educativo. El nivel de convivencia a su vez lo medimos en tres variables, que son estas que tenemos aquí. El nivel de conflictividad del aula, que tenemos un valor de 5, el nivel de igualdad, un 9,7, el valor de eh, bienestar, el nivel de bienestar y esto nos da... Eh, en general, el nivel de convivencia. Todos estos datos se calculan en base a tanto los datos que vienen por un lado del videojuego de relaciones como los que vienen del videojuego eh, de mapa digital. En este caso, tenemos un valor de 7,9. No, esta información, eh, nosotros decimos que este número no es ni alto ni bajo, simplemente nos puede servir para comparar. Es un valor en concreto que si realizamos una prueba después y aumenta, pues ha ido todo bien, si disminuye, pues quizá tengamos que revisarlo y ver cuál es el problema. Por tanto, el nivel de convivencia lo tenemos inicialmente y luego, además de todo esto, nos da una serie de riesgos. Es decir, como hemos dicho antes, cada una de las preguntas que se lanzan están indicadas para analizar un riesgo. Esos riesgos eh, tienen una serie de preguntas y aquí los vemos. Cada uno de los riesgos tiene a su vez eh, unos indicadores y unos niveles, a partir de los cuales nosotros entendemos que pasando esos niveles, el riesgo se debe activar y, por lo tanto, hay que trabajar eh, en ese riesgo para intentar minimizarlo. Aquí podemos verlo de forma muy fácil eh, con... Colorines, digamos, en color rojo es que ese riesgo por lo que sea se ha activado porque está por debajo del umbral que nosotros hemos marcado. En verde es que ese riesgo no se ha activado. No hay ningún problema en principio con él. Podemos ver eh, cuáles son los riesgos en concreto y los valores. Además de, si os fijáis aquí, podemos ver también eh, este gráfico en diferente formato. ¿no? Podemos ver cuáles son los riesgos más importantes que se han lanzado en toda la clase. Y además podemos verlo también por cada uno de los alumnos, ¿vale? Inicialmente vemos toda la clase, pero aquí podemos ver por cada uno de los alumnos. Si os fijáis, tenemos al alumno Ángela, en este caso, con los diferentes riesgos y compara. Este es el umbral que nosotros marcado, hemos marcado, este es el umbral para eh, esta alumna en concreto y este es el umbral para la clase. Entonces, podemos ver en este caso si hay algún alumno que, por ejemplo, Ángela... Eh, con respecto a su clase, está más avanzada o tiene más puntuación en la parte de adicciones digitales. Digamos que tiene ese riesgo un poco más destacado que el resto. Y el resto de alumnos lo podemos ver aquí por debajo. Como veis, el siguiente alumna, Juanjo, lo había dejado a medias, eh, Miguel. Es decir, podemos ver todos los alumnos. Y este es el informe de, de la clase. Eh, podemos ir directamente a la unidad didáctica, ¿vale? La unidad didáctica, como decíamos también, eh, la creamos o se crea a tres niveles. En base a esos riesgos se crea esta unidad didáctica para el alumnado, para el profesorado y para las familias. Eh, esta unidad didáctica la personalizamos también en base a tiempos, a idioma y a eh, la edad del alumnado. Podemos trabajarla. ¿Qué cosas se trabajan en, en esta unidad didáctica? Bueno, la mayoría de, las, eh, de los contenidos son en formato vídeo o en diferentes actividades. Esto está preparado para que el profesor, el tutor de cada una de las aulas, en base a lo que se ha detectado en su aula, coja estas herramientas y las utilice a su ritmo a lo largo del curso. Tenemos claro y sabemos que eh, dar una, formación puntual sobre esto no consigue muchos resultados. Es importante que se trabaje con ello a lo largo del curso. Por lo tanto, los profesores tienen aquí esta serie de contenidos y ellos los trabajan, los van introduciendo en sus asignaturas como lo crean más conveniente. ¿Qué cosas tenemos con el alumnado? Pues, generalmente los módulos, en base a esos riesgos que se han detectado, se centran en, Prevenir riesgos digitales eh, y ciberadicciones, por un lado. Por otro lado, seguridad digital y privacidad, competencias digitales basadas en ciberseguridad. Y también eh, se trata bastante el tema de identidad digital y la etiqueta, cómo debemos comportarnos en internet. Para el profesorado, generalmente, tenemos dos módulos formativos. Eh, uno de ellos, basado en brecha digital y prevención de riesgos digitales. En esa parte les explicamos un poco qué es lo que hemos visto eh, en su clase en concreto, que, cómo utilizan la tecnología sus alumnos para que sepan sus alumnos dónde están y dónde se mueven. Y por otro lado, eh, protocolos básicos de ciberseguridad. Es decir, como ciudadano y como profesor que formo parte de un colegio, que es una, una empresa, digámoslo así, tengo que tener ciertas nociones de ciberseguridad. Además, en el caso de los profesores, es importante ya que están trabajando muchas veces con datos, datos de menores, que hay que protegerlos especialmente. Y la parte de las familias, pues, tenemos un programa también con una serie de vídeos, el programa que llamamos Educando en Digital, con diferentes módulos. Tenemos el módulo de cierre de brecha digital y mediación parental. Hablamos de qué es la mediación parental, cómo deberemos ejercerla en, clase, eh, en casa. Perdón. Eh, hablamos, por ejemplo, de las diferentes redes sociales que existen, cuáles son las más conocidas para que las nos vayan sonando, ¿no? eh, Qué personas siguen nuestros hijos, nuestras hijas, este tipo de cosas. Eh, otro segundo módulo de cómo educar en un uso saludable del teléfono móvil y cómo hacer un buen uso de las redes sociales, eh, es muy importante, como ha comentado Robert antes, el primer dispositivo móvil, dárselo en el momento oportuno y dárselo con unas condiciones y en base, a enseñándole a unas ciertas cosas de cómo hacer un buen uso de ese dispositivo, ¿no? cómo pueden protegerse con él. Por otro lado, hablamos también de, de riesgos digitales, cómo podemos prevenirlos, los que existen, los más habituales y ciberacciones, cómo tratar las ciberacciones o evitar que seamos eh, dependientes de la tecnología. Un cuarto módulo eh, que hablamos específicamente del acoso y nos centramos en cómo podemos prevenirlo, cómo podemos identificarlo y en caso de que se haya producido, cómo actuar. Y por último también como ciudadanos digitales hablamos de tenemos un quinto módulo de ciberseguridad personal es decir cómo podemos protegernos nosotros en el mundo este de internet en el que eh, cada vez nos estamos enfrentando más a en la tecnología y podemos tener más problemas eh, cómo protegernos nuestros dispositivos políticas de contraseñas etcétera etcétera y esto es más o menos todo lo que, que, creo que no es poco, lo que tenemos con, con esta plataforma. Recogemos estos datos con, a través de estos videoju dos videojuegos. Con estos dos videojuegos eh, realizamos ese diagnóstico, analizamos cuáles son los riesgos que aplican. Nuestra eh, inteligencia artificial analiza todos esos datos y crea la mejor unidad didáctica para ese grupo en concreto que hemos analizado. Y a partir de ahí, con esa unidad didáctica, permite que el profesorado la trabaje en el aula, que el profesorado a su vez se forme y que también llegue directamente a las familias. Y creo que es todo por ahora. Eh, no sé si tenéis algún tipo de preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a ir leyendo algunas de las preguntas de las últimas que hemos visto. Eh, tenemos una de Estefanía Chacón que nos dice desde qué edad es recomendable enseñarle ciberseguridad a los niños, pues, yo creo que desde ya, desde el momento en el que utiliza la tecnología, que cada vez es antes. En muchos casos, nosotros siempre decimos que tenemos eh, niños y niñas que antes de nacer ya tienen datos suyos en, en redes sociales, ¿no? Es decir, mmm, como estoy tan contento, pues, la primera eh, foto del bebé, ¿no? Ya la estoy publicando. Eh, entonces, desde el momento en el que les damos eh, acceso a la tecnología, en ese momento tenemos que enseñarles ciberseguridad. Para eso es importante que nosotros tengamos también diferentes nociones de ciberseguridad personal. Vale. Veo otra pregunta por aquí. ¿Existen aplicaciones seguras para padres con las que se pueda controlar el acceso a internet de los pequeños? Eh, bueno, hay aplicaciones, desde luego, para, para eh, controlar como tal el acceso a internet. Son las aplicaciones que se llaman de control parental que nos permiten controlar. Es decir, son aplicaciones que las instalamos en nuestro dispositivo, en el del padre, la madre o el tutor y también las instalamos en los dispositivos de de los niños y nos permiten ver ciertas cosas, pues, a qué partes están accediendo, nos permiten poner ciertos controles, cuánto tiempo lo están utilizando, eh, a qué páginas queremos que accedan y cuáles no, si queremos que se instalen aplicaciones o juegos o no queremos, nos permiten tener un control del dispositivo y está muy bien. Pero yo siempre digo también eh, que el mejor control parental sois vosotros como padres o como madres. Mejor que estar supervisando cuál es la actividad digital de vuestros hijos, de vuestras hijas, no hay mejor control parental que ese. ¿De acuerdo? Estoy revisando si. Vale, pregunta por aquí el link para poder realizar estos juegos. Eh... Sí, si queréis, podéis acceder directamente a la, part, a la página de gaptime.com, a nuestra página, y allí tenéis, os lo voy a poner en el chat, eh, ahí tenéis toda la información. Podéis contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Vale? Ana preguntaba por aquí si en la plataforma el alumno utiliza un alias, ¿cómo sabe el profesor a quién corresponde dicho alias? Pues, inicialmente, no tiene por qué saberlo ni nos interesa hasta cierto punto. Quiero decir, eh, lo que buscamos en el mapa digital es saber cuántos alumnos utilizan la tecnología por la noche, cuántos utilizan ciertos videojuegos. No nos interesa saber tanto quién es el alumno en concreto que realiza algo, pero eh, en muchas ocasiones nosotros sabemos que simplemente con pedirle el alias, sin decir nada más, ellos eh, escriben su propio nombre. O puede ser el profesor que diga, sí, sí, hay un alias, pero... Poner vuestro nombre porque yo quiero saber quiénes sois los que estáis respondiendo. Entonces, en ese caso, como el profesor tiene el listado de los alumnos que van haciendo la prueba, si ve algún alumno que ha puesto un nombre que no es real, pues puede en ese momento, eh, no sé, por ejemplo, parar la prueba o decirle a ese alumno que entre con su propio nombre. Eh, el control siempre, siempre lo tiene el profesor en esa parte. Vale, aquí hay una pregunta eh, interesante. Roberto Carlos, desde Asaca, México. Eh, ¿Qué recomendación darías a los estudiantes que serán futuros profesores? Pues, eh, no, no es nada fácil, pero yo creo que, que lo principal eh, con el tema de la ciberseguridad y cuando vas a estar tratando con, con menores en cualquier momento, es que, te intereses por lo que están haciendo. Es muy importante que conozcas cuáles son las redes sociales que están utilizando, cómo las están utilizando, cómo se relacionan ellos cuando están eh, utilizando la tecnología. Se relacionan de forma distinta cuando están presencialmente que cuando están online o se relacionan de forma distinta cuando eh, saben que, que están poniendo datos que creen que, que nadie les va a poder identificar anónimos a cuando están utilizando sus datos reales. Entonces, es muy importante. Eh, que sepamos y que tengamos confianza con ellos para saber qué utilizan, cómo las están utilizando e interesarse perdón, un poco por esa eh, vida digital. ¿no? Siempre digo aquí que eh, muchas veces podemos tener la tentación de decir que para que no haya ningún problema con la tecnología o para que los menores no sean adictos, entre comillas, pues podemos quitarles la tecnología. Y está muy bien, podemos hacer eso, ¿no? Hay una red social que es muy mala, pues a mi hijo a mi hija no le dejo que la utilice. Eh, bien, podemos hacer eso, podemos restringir todo, pero pensar que hoy en día que los menores en el día de mañana van a utilizar la tecnología menos, me parece un poco utópico. Es probable que con el tiempo vayamos utilizando la tecnología más. Por lo tanto, cuanto antes les enseñemos a utilizarla y cuanto eh, mejor les enseñemos a utilizarla, yo creo que... Sería lo ideal, ¿no? Enseñarles desde muy pequeñitos y a utilizarla bien. Y para eso es necesario que nosotros eh, sepamos, nos interesemos y nosotros sepamos cuáles son las cosas que se están utilizando en este momento. Yo, es muy difícil que pueda enseñar algo que yo no conozco, ¿no? ¿no? puedo dar lecciones o es muy difícil dar lecciones de algo que no conozco. No te puedo explicar cómo utilizar bien un dispositivo móvil si no lo sé utilizar bien yo. Por lo tanto, es muy importante que no solo los futuros profesores, ¿eh? sino si las familias, los padres, madres, pues, que puedan eh, interesarse con esto y empezar desde ya a probar y trabajar con vuestros hijos. Y nosotros tenemos un dato muy interesante que es que cuando les preguntamos a ellos si, eh, si quieren que su padre su madre esté con ellos cuando están en internet, sabemos que cuando son más mayores nos dicen que no. Pero cuando son pequeñitos, todavía nos dicen, sí, me gustaría que mi padre y mi madre jugara conmigo más, ¿no? O mi tutor jugara conmigo más. Entonces, aprovechémonos de eso. Eh, intentemos eh, ayudarles. Cuanto antes mejor. No sé si me dejo alguna pregunta más. Estamos ya más o menos por el tiempo. Creo que por aquí... Bueno, en cualquier caso, creo que no hay ninguna pregunta más o no me he dejado ninguna. En cualquier caso, eh, lo que os comentaba, tenéis la página nuestra, gapten.com. Os dejo también enlace a nuestro blog. Ahí tenemos un montón de artículos interesantes. Eh, hablamos de diferentes temas. Hablamos de redes sociales eh, que se ponen de, de moda, diferentes retos virales para que tanto las familias como a nivel educativo, los profesores o los colegios, pues tengan ahí más información y puedan acceder a ella. Muchas gracias a todos por asistir y seguimos aquí en el BINET.